...estamos en Alberche... ...así que vamos a celebrar juntos todos hoy... ...un día de alegría, de convivencia y de unión... ...en nuestra ermita, en la ermita de San Isidro... Eh, ...San Isidro Labrador... ...y que celebramos eh, todos los años... Eh, en ...esas peticiones de ayuda... ...de lluvia, etcétera, para nuestro campo... ...porque Alberche vive mayoritariamente del campo". Eh, ...aquí en Alberche, entonces, en esos primeros años... ...se iba a Talavera... ...y se compartía con la hermandad de San Isidro... ...rezar a ese santo... ...con lo cual, de ahí... ...comienzan los inicios de la tradición... ...de Alberche en San Isidro... ...después ya se comenzó a hacer aquí... ...en nuestro pueblo, en nuestro querido pueblo... ...y las personas iban a rezar... ...y llegaban a la calle del río... ...y en la calle del río, el sacerdote... ...bendecía los campos... ...para que tuvieran una buena cosecha... ...a partir de ahí en 1985... ...se edició una ermita en San Isidro. Nuestra fiesta de San Isidro comienza... ...muy de mañana, muy temprano... Eh, ...amenizada por la Charanga Alme... ...vamos a recoger a los hermanos mayores... ...que son importantísimos... ...que son escogidos por la hermandad de San Isidro... ...les ponemos sus bandas... ...y una vez que les tenemos elegantes y perfectos... Eh, ...nos vamos con San Isidro eh, de Romería". ...hay un itinerario, un camino precioso que recomiendo de verdad... ...hasta la ermita de San Isidro... ...y allí hay una misa de campaña... ...después de esa misa de campaña hay subasta de las andas... Y también de, de lazos. 25. Luego ahí también eh, nos acompaña siempre para amenizarnos un buen grupo de música y ya un día de convivencia, de unión, de concordia, sobre todo. ...de celebración, de celebración por ese santo que es San Isidro... ...y que es el que nos mueve a todos los cristianos".